Mientras se compran móviles de 1.200 euros, no hay dinero para servicios públicos, para políticas sociales, para contratar personal municipal o para ayudar a los sectores afectados por la pandemia. Pero sí hay dinero para otras cuestiones, para estos caprichos del Gobierno. Cuando se produjo el estado de alarma y el confinamiento y se cerraron los centros municipales de servicios sociales y los trabajadores de los servicios sociales, un servicio esencial, no podían atender. A los usuarios eh, se les reclamó teléfonos por, por parte del Gobierno, les dieron unos terminales, y no a todos, de 23 euros. Unos auténticos zapatófonos con los que ni siquiera podían hacer videollamadas a las familias usuarias de los servicios sociales. Y a algunos ni se les suministraron y tuvieron que utilizar sus propios terminales móviles. Mientras esto ocurría en este ayuntamiento, la consejera de Hacienda, que decía que no había dinero, se gastaba 1.200 euros de dinero público para un iPhone 11 porque no le parecía suficiente el iPhone SG que está dentro del contrato municipal.